Hola, bienvenidas a mi canal. En esta oportunidad tengo mi carita limpiecita e hidratada, pero nos centraremos en cómo me arreglo las cejitas. Espero les haya gustado este videito, besos desde Venezuela, regálenme su corazón, las que no lo han hecho, suscríbanse, por aquí les estaré dejando la tarjetita de mi último video, chao, chao.